¡Hola! Bienvenido a tu proceso de onboarding de proveedores de Supplier360. Aquí te explicaremos cada paso a seguir para completar todos los requerimientos. Primero, asegúrate de haber recibido un correo de invitación como este. Cuando abras este correo, lo primero que tienes que hacer es dar clic en el botón que dice Comenzar. Esta que ves ahora es la pantalla principal de la campaña de tu cliente. Es importante que tengas a la mano los documentos legales, fiscales, financieros y de registro de tu empresa. Como puedes ver, en esta página te aparece un resumen de los cuatro pasos a seguir para completar tu registro. No te preocupes si no puedes completar el proceso ahora mismo. Puedes regresar al correo que te mandamos, hacer clic en el botón de Inicia tu evaluación y continuar desde donde lo dejaste. En este apartado podrás consultar nuestro aviso de privacidad y los términos y condiciones. Después de leer con atención el resumen que se describe en esta página, da clic en Empezar. En este primer paso, deberás crear un perfil con Cial Dun Brass Street, en nuestro portal llamado MyCial. Si ya tienes una cuenta en MyCial, puedes seleccionar la opción Haz clic para ingresar y acceder con tu usuario y contraseña. También ponemos a tu disposición un chat en línea para atender tus dudas en cualquier momento que lo necesites. Ahora deberás escoger tu forma de pago. Esta es la página que verás después de crear tu cuenta. Aquí deberás ingresar estos datos para poder obtener tu forma de pago. Una vez que llenes toda la información, haz clic en el botón Obtener información de pago. Al terminar, recibirás un correo electrónico confirmando tu información de pago. Ahora deberás completar este formulario con información sobre tu compañía. Es importante que llenes todos los campos que aparecen en el formulario para poder avanzar. Si omites algún campo o ingresas la información en un formato equivocado, ese campo aparecerá en rojo con el mensaje obligatorio o inválido. El siguiente paso consiste en proporcionar algunos documentos de tu empresa que se requieren para tu evaluación como proveedor. Deberás escanear estos documentos y cargarlos mediante el botón azul que dice Elegir archivo. Una vez que estén todos cargados, da clic en el botón Enviar. En la última parte del proceso, tu cliente puede incluir algunas preguntas específicas para su campaña y solicitar documentos específicos que él considera necesarios para tu evaluación como proveedor. Después de completar todo el proceso, verás esta pantalla. Esto indica que has terminado el formulario de onboarding. Ahora, nuestro equipo te contactará para confirmar que recibimos tus documentos y toda tu información. En caso de que la información recibida no haya sido la correcta, te indicaremos los revises y envíes el documento correspondiente. Revisa tu correo, porque te llegará una confirmación de que hemos recibido la información requerida. No olvides que tú también puedes evaluar a tus proveedores con Supplier 360. Comunícate con nosotros. Estamos para ayudarte a conocer todas las formas en las que podemos ayudar a tu empresa a crecer.